que quieres, pero es que si tú quieres te puedo regalar mi corazón para que te lo lleves y si puedes lo entierres en donde no lo encuentre yo y darlo nuevo sentido a mi vida te pido que me dejes ir porque mi alma se siente perdida desde que me jodiste no quiero mí. estar junto a ti hey, no puedo fallarme a mí que ya comprendí que ya no eras feliz Si tan solo me fuera de aquí Si, si tan solo pudiera dormir Pa, pa, para olvidarme de ti Y pa, para parar de sentir Pero no puedo estar así Otra vez el fuego que encendí Luego tu ego descubrí Y tu veneno en mi escribir no puedo amarme Desde que otra vez me fallaste Pero no puedo estar en los paques En los cuales solía besarte desarte da lo mío sentido a mi vida Te pido que me dejes ir Porque mi alma se siente perdida Desde que me jodiste a mí Yo no sé cómo hacer para irme ya Que tú me hiciste daño muy fácil dejar atrás El dolor que causaste me va a matar Notar. Y no lo puedo entender cómo eres así si yo por ti mujer me perdí hasta de olvidarte la forma en la que me hablaste soy insignificante por otra vez recordarte recordarte recordarte adelante. De ser se un desastre, como amante Pero me amaste, no lo negaste Yo no sé lo que quieres, pero es que si tú quieres Te puedo regalar mi corazón Para que te lo lleves y si puedes lo entierres es eh, eh, en donde no lo encuentre yo Y darle un nuevo sentido a mi vida Te pido que me Si no supiste valorar lo que yo te entregué, si no fui el hombre que esperabas, dímelo, lo entenderé. Juro, quiero perdonarte, pero yo no sé cómo olvidar a mi corazón que olvide todo de una vez. Porque en mi vida duele, lo que mi alma duele. Uh -huh. Ya no te quiero aquí, y si tú no te quieres, no importa que me ruegue, Porque ya nada no queda. debo soltar, y me costará, fácil no será, lo debo aceptar. De mí no sabrás Ya no vuelvas bueno más Cuando veas que ya Yo pude triunfar